Hola qué tal ¿Cómo están, hoy les voy a explicar cómo configurar ABG antivirus para que funcione junto a NEOX. Seleccionamos el icono de ABG que se encuentra junto a la hora en la barra de tareas. Esto abrirá el antivirus. Una vez abierto, seleccionamos el botón antivirus. Seleccionamos opciones. Seleccionamos Configuración avanzada. Esto abrirá al menú de configuración. Luego seleccionamos Excepciones. Hacemos clic en el botón Agregar excepción. Seleccionamos Seleccionar tipo de sección. Se despliega una lista. Seleccionamos Carpeta hacemos clic en el botón examinar y procederemos a seleccionar la siguiente ruta de acceso C dos puntos cromosol neox sla seleccionamos aceptar nuevamente seleccionaremos el botón aceptar y por último seleccionamos Aplicar. Cerramos todas las ventanas de ABG. Gracias. Esto fue todo. Cualquier inconveniente, no duden en comunicarse con soporte técnico.